Se dice de mí que no sirvo ni para ir a la escuela. Se dice de nosotros que nos salimos de casa. Se dice de nosotros que somos chatarreros. Se me, me sale la gitana, ah, ah, ah. me sale la gitana. Esto es porque dice, dice, que me quiere, luego me maldice, dice, qué cosa que se contradice, dice, pero yo no veo que me pise, pise. Así que empieza la jugada, tú a también nunca me verás. Lo que te falta de ética, ni son una genética.